Con éxito se realizó el primer taller de los semilleros en producción audiovisual del Centro de Creación Cultural Digital de Nariño, una iniciativa de Parques of Nariño que se cultiva desde el año 2015. En esa ocasión se realizó el taller Sin Excusa, el cual se enfocó en las artes cinematográficas. El taller se realizó en el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, ubicado al interior del parque infantil, con la participación de 20 jóvenes y 7 adultos. Personalmente este eh, taller me ha parecido muy enriquecedor ya que eh, he tenido la oportunidad de eh, sacar varias ideas y a través de ellas eh, generar nuevas eh, creaciones. Este curso eh, aportará en el momento en el que ponga en práctica mi creatividad y sobre todo eh, para saber un poco más acerca de la magia del cine. Me ha parecido súper interesante todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido un poco de eh, preproducción, la producción en, eh, como tal, eh, la, pro, la postproducción y también eh, eh, la importancia de, de cada una de las, de las personas eh, en, en un rodaje. Entonces, eh, muy muy muy chévere y muy divertido. Hemos conocido eh, personas y hemos hecho muchos amigos. Esta experiencia fue dirigida por el joven cineasta de 21 años Nicolo Meneses, productor audiovisual con experiencia en trabajo comunitario, creación de contenidos y publicidad. Además, participante de Poeta DigiSpark, versión 2020. Fue muy genial ver a los chicos con las cámaras, creando historias, eh, y aunque había muchas cosas que podían parecer complicadas, como el tiempo, como que no se conocían entre ellos en cada grupo. Eh, o como que no saben manejar muy bien las cámaras o editar del todo eh, aún así pudieron superar y demostrar que el amor es suficiente para sacar buen producto cinematográfico entonces la verdad estoy muy contento con los resultados superaron las expectativas y, y siento que aquí van a ser algo muy muy chévere muy bonito porque hay muchísimos talentos ahí escondidos que con esto van a empezar a surgir me gusta el curso y superan mis expectativas hay muchas herramientas hay nuestro tutor tiene mucha experiencia en este tipo de cosas y demás ¿verdad? nos ayuda a compartir con nuevas personas a desarrollar nuestras habilidades y sí me gustaría que hicieran más cursos no sé sobre tecnología más que todo ahorita mismo es una sociedad tecnológica y a mí que me encanta el cine me, me gustan los audiovisuales me gustaría que siguieran con esta con este tipo de métodos me parece que el taller de sin excusas es un taller que nos trae muchos conocimientos nuevos que son muy gratificantes para las personas que estamos interesadas en aprender un poco más acerca de cómo utilizar los medios audiovisuales. Eh, excelente acompañamiento de Nicolo Meneses y espero que Parque Soft Nariño eh, siga trayendo espacios como estos para nosotros los jóvenes. Al finalizar los tres días de trabajo, los participantes del taller exhibieron sus creaciones en una gala especial, acompañados de sus familiares. Parque Soft Nariño, poder humano para tus sueños.